Thank you Mr. Chairman. I will speak in Spanish. Señor presidente, distinguidas autoridades, estimados delegados, queridos amigos. Quisiera comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a los países miembros de la UIT por la confianza que han depositado en mí para continuar ejerciendo del cargo de Director de la Oficina de Radiocomunicaciones durante los próximos cuatro años. En la Conferencia de Pluripondenciarios de Dubai en el 2018, ustedes me honraron al otorgarme la oportunidad de liderar la Oficina de Radiocomunicaciones. Los cuatro años que siguieron presentaron un desafío inesperado debido al advenimiento de la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo entero. Me llena de satisfacción el constatar que a pesar de dichas dificultades hemos conseguido mancomunando esfuerzos entre delegados y el equipo humano del VR adaptar nuestra forma de trabajo para mantener las actividades del sector así como los productos y servicios tradicionalmente prestados por la oficina. Hoy me siento orgulloso de que los países miembros hayan renovado su apoyo para que continúe sirviendo como director del BR por un nuevo ciclo. Esta expresión de confianza redobla mi compromiso con los países para que el sector de radiocomunicaciones de la UIT siga estando a la altura exigida por la evolución tecnológica y mantenga el dinamismo que demandan tanto los sectores gubernamentales como los de la industria. Mi primer mandato culmina después de haber tenido el placer de trabajar junto al secretario general, Howlin Zhao, al vicesecretario general, Malcolm Johnson, y a los directores del TSB y del BDT, Chesa Lee y Doreen Bogdan Martin, respectivamente. Durante mi segundo mandato, será para mí una gran satisfacción el formar parte del nuevo equipo de dirección liderado por Dorín, con quien comparto plenamente la visión del rol y objetivos que debe perseguir nuestra organización. Estoy también muy contento que Tomás vaya a ser nueva, parte de este nuevo equipo, con el beneficio adicional que no seré yo el único oficial electo de la Unión con un apellido difícil. Mi agradecimiento va también al equipo de dirección del BR, así como al resto del personal de la Oficina de Radiocomunicaciones, por su ardua e incansable labor y compromiso en servir a los países miembros con calidad y eficiencia. Es para mí un honor adicional el continuar estando al frente del excelente equipo técnico y humano con que cuenta la Oficina. Queridos amigos, Quisiera expresar mi gratitud a las autoridades de mi país por haber apoyado mi candidatura sin excitación. En particular, un especial reconocimiento al Ministro de Industria, Energía y Minería, Ingeniero Omar Paganini, al Director Nacional de Telecomunicaciones, el doctor Guzmán Acosta y Lara, y a la Presidenta del Organismo Regulador de las Comunicaciones en Uruguay, doctora Mercedes Aramendía, así como a los demás miembros de la Delegación de Uruguay aquí presentes, por su incondicional apoyo. Por último, en orden, aunque no en importancia, quisiera agradecer a mi familia y en particular a mi esposa Patricia, quien me acompaña aquí hoy en Bucarest, así como a mis hijos Alejandro y Sabrina, por todo el apoyo que me han brindado durante mi larga trayectoria en la UIT y en particular por la gran paciencia y comprensión que han mostrado con mis frecuentes ausencias. Señor Presidente, los próximos cuatro años marcarán la culminación de mi vida profesional. Estoy muy complacido que esta última etapa de mi carrera comience aquí, en esta hermosa ciudad de Bucarest. Muchas gracias.